Y les recuerdo que las personas que están interesadas en alguno de mis servicios, una un amor de amor, un retorno de pareja, una hora de caminos, eh, un salamiento, un despojo, una limpieza, o simplemente una consulta para ver qué está pasando por su vida y qué le para el destino, me pueden contactar al 315-630-4823, a ese WhatsApp, código país 57 Podemos realizar la consulta por videollamada. O personalmente acá en Colombia. Si la licencia no se los permite, me pegan una videollamada y yo con mayor uso les realizo la consulta. Pero todo es con cita previa, ¿ok? Atrévete ya y déjate sorprender.